S.A. Son las 10.50 de la noche y le damos la bienvenida al sorteo 7022 de Superastro Luna para hoy viernes 12 de mayo. Nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización se ponen en funcionamiento las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil. A veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo zodiacal. Y veces lo apostado se aciertan las tres últimas cifras y el signo. O si veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo zodiacal. Muy pendientes, apostadores, porque el resultado ganador es 6, 5, 5, 9 del signo Pisces. Verifiquemos juntos el resultado ganador. 6, 5, 5, 9.